Bien, como les comentaba, entonces, a ver si ya podemos iniciar la sesión. El día de hoy vamos a estar viendo las propiedades coligativas, que son propiedades inminentes a disoluciones. Antes de entrar en propiedades coligativas, eh, les mencionaba que queríamos abarcar un poco sobre dos unidades de concentración que son de amplio uso en propiedades coligativas. La primera unidad de concentración es la molalidad, de diferencia de la molaridad, no la definimos como moles sobre litros, sino como moles de soluto y en este caso la unidad de son kilogramos de disolvente. Entonces, esta unidad tiene una gran ventaja en comparación con la. esta unidad de concentración, tiene una ventaja con respecto a la molaridad, ya que es independiente de la presión y de la temperatura. No, no sufre variaciones mayores cuando el cambio en presión y temperatura. Aquí hay un ejemplo de aplicación. Yes. Básicamente vamos a calcular la molalidad de una disolución que preparamos agregando 32 gramos de fluorato de sodio, en IAF, fluoruro de sodio, perdón, en... 425 gramos de agua. Entonces recordarán ustedes que molaridad son moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. En este caso mi soluto es el NAF y es disolvente es el agua. Entonces lo primero que tengo que calcular son los kilogramos, perdón, los moles de soluto. De esta manera tomando entonces los 32 gramos de NAF, acá están, y calculando en la tabla periódica la suma del peso atómico de sodio más el peso atómico de flúor, eso me da 41.988. Este sería el factor de conversión para pasar de gramos a moles. Un mol de NaF pesa 41.988. Eso me da exactamente 0.762 moles de NaF. Entonces ya por un lado, en la parte de la ecuación de molalidad, que molalidad es igual a moles de soluto. De soluto. Sobre kilogramos de disolvente. Entonces por un lado ya yo tengo los moles de soluto que son 0,762. Ahora me toca calcular los kilogramos de disolvente. Para ello voy a pasar esta cantidad. 400... 25 gramos de agua a kilogramos, y utilizo el factor de conversión, un kilogramo contiene exactamente 1000 gramos, con esto voy a pasar de gramos de agua a kilogramos de agua, entonces sería 425 entre 1000, da 0.425 kilogramos de agua, y ahora sí puedo emplear la ecuación de molaridad, que es las moles de NF que las calculé acá arriba, y los kilogramos de agua que calcule acá abajo. Entonces esta división me da exactamente 1.793. Y las unidades de molalidad son moles sobre kilogramos. O simplemente una m minúscula Entonces para calcular molalidad lo único que tengo que tener en cuenta es. Tener la cantidad de soluto en moles. Y la cantidad de disolvente en kilogramos. ¿Sí? Esto era igual a 1.793. 7.93 molar o uno 1.93 moles sobre kilogramo. Seguimos con la otra unidad de concentración que esta la vamos a usar para la primera propiedad coligativa y es la fracción molar. La definimos como la relación que existe entre las moles de cualquiera de las sustancias que componen la disolución sobre las moles totales o las moles totales de la disolución. En este caso, si estoy hablando de una mezcla binaria, mezcla A y B, en donde A es, el soluto y, perdón, a es el disolvente y B es el soluto, entonces la fracción molar de disolvente será igual a las moles de A sobre las moles totales. De igual manera, eh, la fracción molar de soluto va a ser igual a las moles que existan de soluto sobre las moles totales. Y las moles totales, entonces, van a ser las moles de soluto más la mola de disolvente. Hay que tener en cuenta que si es una mezcla binaria, si estamos seguros de que es una mezcla binaria que solamente contiene dos eh, sustancias, soluto y disolvente, la suma de la fracción molar de A más la suma de la fracción molar de B es igual a 1. Entonces, de esta relación que está acá abajo, de esta relación que está acá abajo, yo puedo calcular. O solamente necesito conocer una fracción molar para conocer la otra. Si, quiero, si tengo la, esto es B, disculpen aquí. Entonces la fracción molar de A, si yo quiero conocer la fracción molar de B, sería entonces 1 menos la fracción molar de A. igual a la fracción molar de B. Sí, entonces hay dos maneras de calcularla. Eh, una, tomando las moles y dividiendo entre las moles totales y otra, eh, aplicando la relación de que la fracción molar de A más la de B es igual a 1. Profe, ¿por qué debe dar 1? Ya te explico por qué. Si estamos seguros de que es una mezcla binaria, eh, al sumar la fracción molar de A más la de B, aquí tenemos, por acá, la fracción molar de A es moles de A sobre moles de A más moles de B y la fracción molar de B ser igual a moles de B. Sobre las moles de A. Más las moles de B. Al hacer esta suma. Aquí tiene el mismo factor común. Moles de A más moles de B. Y arriba va a tener moles de A más moles de B. Entonces te quedaría una relación. Moles de A más moles de B. Dividido entre moles de A más moles de B. Esto... Es la misma expresión, la misma, que está arriba, que está abajo, esto da 1. Pues por eso la suma de las dos fracciones, fracciones morales debe ser igual a 1. Si tú sumas esta expresión que está acá arriba, entonces vamos a tener que, como un divisor, es este, y arriba voy a tener esto, más esto, y esto igual a común divisor, esto va a ser igual a 1. Sí, gracias, profe Ok, acá hay un ejercicio de aplicación y es, eh, vamos a calcular la fracción molar del alcohol etílico y agua, una disolución hecha con alcohol etílico y agua, eh, cuando se mezclan 23 gramos de alcohol etílico, cuyo peso molecular está ahí escrito, y 54 gramos de agua, cuyo peso molecular es 18 gramos por mol. Entonces, para resolver este sencillo, tengo que calcular tanto las moles de, para calcular la fracción molar de A, Necesito las moles de A, sobre las moles de A más las moles de B. No conozco en estos momentos ni siquiera cuáles son las moles de A, ni siquiera cuáles son las moles de B. Recuerden, A en este caso va a ser siempre disolvente y B va a ser el soluto, ¿okay? en este caso. Pero bueno, aquí no les coloqué ni A ni B. Entonces aquí voy a tomar a este, al etílico que es el soluto, que es el que está en menor cantidad en la disolución. Este sería B. Y agua, que es el disolvente va a ser A. Entonces la fracción molar de B va a ser igual a las moles de B, perdón, las moles de B va a ser igual a la masa de B, pues masa de alcohol etílico, dividido entre el factor de conversión o el peso molecular del de alcohol etílico, que el ejercicio lo da 46 gramos por mol, eso me da 0,5 moles de alcohol etílico, en este caso sería B. Ahora, para las moles de agua, entonces será igual a 54 gramos de agua, que el ejercicio me dice que se están disolviendo 54 gramos de agua. Y lo dividimos entre el peso molecular del agua, que el ejercicio también me lo da por allá, 18 gramos por mol. Y eso es igual a 3 moles. Entonces, para. Y esto sería la moles de la sustanciada, que es el soluto. Ahora, la fracción molar de alcohol etílico va a ser igual a las moles del politílico que las calculé acá arriba, dividido entre la sumatoria de estas dos moles, de 0,5 más, más 3 moles. entonces Esto me da 0,143. Recuerden que acá moles con moles se cancelan y las unidades de la, la fracción molar es adimensional, no tiene unidades, ¿sí? aquí no hay unidades, entonces se me da 0,143. De igual manera, yo puedo calcular las moles de agua, usando la misma expresión la fracción molar de agua, usando la misma expresión. En donde estas son las moles de agua, y acá abajo está la sumatoria de las moles de agua más las moles de alcohol etílico. Me da 0,85. Si bien esta es una forma de calcularlo, yo también pude haber usado la expresión que les comenté anteriormente, que la fracción molar de agua va a ser igual a 1 menos la fracción molar del otro. Eh, 1 menos 0,143 me da exactamente 0,85. Eh, 8, 5, 7 una manera de corroborar si la cálculo es también es sumando las fracciones molares si yo sumo esto con esta otra, esto debe ser aproximadamente igual a 1 dado las cifras eh, significativas, las cifras decimales hay otro ejercicio de aplicación que nos va a servir y es este en particular y es que me pide que calcule la fracción molar de un soluto, cualquier soluto cualquier soluto disuelto en agua cuya eh, concentración es un molar. Entonces, si yo tengo un soluto cualquiera que está mezclado con agua a una concentración un molar, yo puedo calcular la fracción molar, asumiendo que tengo un kilogramo de soluto. En ese, un kilogramo de, de disolvente, perdón, en ese kilogramo de disolvente está disuelto un mol de soluto. Entonces ya las moles de soluto las tengo que es una. Ahora lo que me queda, o que lo que necesito calcular son las moles de disolvente. Si yo asumí que tenía mil gramos, o que tenía un kilogramo, esto entre peso molecular me da las moles de disolvente. Entonces de esa manera yo puedo calcular la fracción molar de soluto. Y puedo calcular la fracción molar de agua, teniendo que las moles totales, 56.6 es igual a un mol de soluto más 55 moles de disolvente. Eso me da 56.6 y de esa manera yo puedo calcular la fracción molar. Entonces esto queda claro que para cualquier mezcla cuya concentración sea un molar en agua, en agua... La fracción molar es 0,018 y 0,982. Entonces, si yo aquí les digo cualquier soluto, eh, cloruro de sodio, sulfato de potasio, cualquier soluto cuya concentración es un molar, la fracción molar es esta que está abajo. Esto es independiente de la naturaleza del soluto. Ahora sí, vamos entonces, bueno, antes de hablar de propiedades coligativas, vamos a hablar un poquito de la ley de Raúl por ley de presiones parciales eh, no estoy seguro si ustedes han visto esto antes eh, esta ley de presiones parciales está en función de las fracciones molares eh, y es básicamente, o la ley de Raúl básicamente expresa que la presión total la presión total de un sistema o la presión eh, va a ser igual a la presión parcial tanto el sistema A más la presión parcial de B ¿sí? Esto es lo que expresa la ley de Raúl, que la presión total, básicamente, la ley de Raúl es esto. Que la presión total es igual a una sumatoria de I igual a 1 hasta N de las presiones parciales. ¿Sí? Y si estamos hablando de mezclas binarias A y B, esto va a ser igual a la presión de A igual la presión de B. ¿Sí? La presión total es suma de presiones parciales. Eso es lo que expresa la ley de Raúl. Y además la ley de Raúl me dice que la presión parcial de A va a ser igual a la fracción molar de A multiplicado por la presión de A en estado puro. Y la presión parcial de B va a ser igual a la fracción molar de B por la presión de B en estado puro. Entonces tenemos que tener en cuenta ahí cuando, cuando están en puro estos datos de presiones en estado puro están en tablas. Entonces, si ustedes ven la gráfica que está aquí a la izquierda, esta es una gráfica de ley de Raúl, en donde la presión total, este, este dato que estoy marcando aquí, va a ser igual a la suma de las presiones parciales, tanto presión de A como presión de B. Eh, aquí en la parte derecha de la, de la gráfica, está una relación en donde la presión, perdón, la fracción molar de A es igual a cero y la fracción molar de B es igual a 1. Esto quiere decir que en este punto, por aquí, en este punto de la gráfica, eh, no hay A, solamente hay B. Porque la fracción molar de A es 0, es decir que no hay A. Análogamente, por este lado de la gráfica, eh, también tenemos que la fracción molar de A es 1 y que no existe nada de B en ese punto. Si nosotros nos damos cuenta, este punto de aquí es la presión de B puro, dado que no existe A. Y en este otro punto de acá, tenemos la presión de A en estado puro, dado que no existe B. Entonces, a medida que yo voy disminuyendo A y aumentando B, la presión total va siendo igual a la suma de las presiones parciales. ¿Sí? Aquí la presión de A va disminuyendo, y aquí la presión de B va aumentando. Si lo miramos de izquierda a derecha, o si lo miramos de derecha a izquierda, aquí la presión de B viene disminuyendo y la presión de A viene aumentando. Noten que la presión total siempre es mayor que las presiones parciales. Nunca vamos a tener que la presión total va a ser inferior que las presiones parciales. Eso viene dado la ley de ya dado que las presiones no pueden ser negativas. Pero a esta ley, esto es un comportamiento, esto que ustedes ven en esta gráfica es un comportamiento ideal. ¿Sí? Esto ocurre si no hay ningún tipo de interacción entre los soluto y disolvente. Esto se comporta de esa manera. Pero ustedes saben que en la naturaleza casi nada se comporta de manera ideal. Y a esta ley o a estas gráficas de la ley de Raúl existen desviaciones. Eh, cuando hay una atracción entre el soluto y el disolvente, esta presión total va a ser desviada aumentándola. Eso se conoce como una desviación positiva. ¿Sí? Y si hay una desviación positiva también ocurre una desviación positiva en las presiones parciales. Ahora pasa a otro caso y es cuando eh, no ocurre, en vez de ocurrir eh, atracciones entre soluto y sol solvente, tenemos entonces repulsiones. Esto hace que la presión de total vaya a estar disminuida. Y de igual manera las presiones totales, las presiones parciales, perdón, van a estar disminuidas. Esto es cuando hay repulsión entre soluto y solvente, haciendo que sea más fácil a la, a la sustancia más volátil escaparse. Entonces cuando eso ocurre, hay una desviación negativa de la ley de Raúl. Idealmente tenemos que la ley de Raúl se comportaría así, sin ningún tipo de desviación. Listo, y ahora sí entonces es momento de entrar a hablar de las propiedades poligativas. Listo, entonces eh, hablamos de qué son propiedades poligativas. Y eh, son cambios que resultan o que le ocurren a las disoluciones cuando yo empiezo a agregar soluto. Eh, cambios físicos... ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista en cómo cambia la presión de vapor, cómo cambia el punto de ebullición, cómo cambia el punto de fusión y cómo cambia la presión osmótica. Estas propiedades coligativas son solamente eh, relacionadas con disoluciones de las que les voy a hablar aquí. Y primeramente vamos a hablar de disoluciones ideales, es decir, en donde no hay ningún tipo de interacción soluto disolvente. ¿Sí? Y el disolvente tampoco es volátil. Entonces, estas propiedades coligativas nada más dependen de la cantidad de soluto, no de la naturaleza, asumiendo que nuestro soluto no es ni volátil, ni se va a disociar, ni va a interaccionar con el disolvente. Entonces, la constante de proporcionalidad que vamos a encontrar de ahora en adelante para calcular cada una de estas propiedades coligativas son... Eh, P sub 0, que es la, la presión de vapor estado puro del disolvente. Vamos a tener el punto de ebullición, cuya constante es K sub B, que es la constante de aumento del punto de ebullición. Vamos a tener K sub F para el punto de fusión, cuya constante es K sub F, eh, delta TBF. De y vamos a tener Pi mayúscula o eh, productare, que eh, es esta que vemos acá, que hace relación a la presión osmótica. Las constantes de proporcionalidad ya nos vamos a, a llegar a cabo a ver qué son R T, que es la constante de los gases y la temperatura. Entonces, la primera propiedad coligativa de la cual vamos a hablar es la presión de vapor, o el cambio en la presión de vapor, que le ocurre? Eh, a un, una mezcla cuando empezamos a adicionar solvente, eh, soluto, perdón. Entonces, en la Presión de vapor, hablando de una disolución binaria, como les comentaba anteriormente, en donde A es el disolvente y B es el soluto, por la ley de Raúl, que la, la cual les habíamos hablado anteriormente, la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales, ¿sí? Presión A más presión B. Y la presión parcial de A va a ser igual a la fracción molar de A, que, va a ser, que la podemos calcular teniendo las moles de A y las moles totales, y la presión de A en estado puro. ¿Sí? Entonces la presión total de una eh, disolución va a ser igual a la fracción molar de A por la presión de A en estado puro. Más la fracción molar de B por la presión de B en estado puro. Entonces recuerden que yo les había dicho que para estas mezclas vamos a asumir que B eh, es no volátil. Lo que implica lo siguiente. Si B no es volátil. Eh, implica que la presión de vapor, o la presión de B en estado puro, va a ser igual a cero, dado que B nunca se va a volatilizar. Si esto es igual a cero, si B es igual a cero, hace que esta parte de la ecuación sea igual a cero. Entonces la presión total, la presión total de la disolución, va a ser igual solamente a la fracción molar de A por la presión de A en estado puro. Y como yo sé que fracción molar de A es 1 menos fracción molar de B, reemplazando aquí en la, en la expresión y aplicando propiedad distributiva, tengo que la presión total es igual a la presión de A en estado puro menos X, y la fracción molar de B por la presión de A en estado puro. Rearreglando estos términos, tengo que el cambio en la presión es igual a la presión de A en estado puro menos la presión total igual a fracción molar de B y presión de A en estado puro. Hagamos un ejercicio de aplicación y es básicamente calcule la presión de vapor de una disolución un molar de un soluto que no es volátil. O oh, entonces se si me dicen que no es volátil, la parte de la expresión eh, de la presión total es eh, igual a fracción molar de A por Presión de A en estado puro más fracción molar de B. Fracción molar de B por la presión de B en estado puro. Al decirme que no es volátil, esto, esto que está aquí es cero. Por ende, esto es cero y la parte de la presión total, la presión de vapor sola que tengo que usar para calcular es esta ecuación que está aquí. Entonces, me pregunta por la presión de vapor de una solución un molar de un soluto no volátil en agua a 50 grados centígrados. Me dice que la presión de vapor del agua a 50 grados centígrados es 0,122. Entonces, les comentaba que la ecuación que tengo que usar es esta, que la presión total va a ser igual a la fracción molar de agua por la presión de agua en estado puro a esa temperatura, la cual es 0,122, este valor que está acá. Pero no conozco la fracción molar de agua. Recuerden ustedes que acabamos de resolver un ejercicio que involucra presión, perdón, fracción molar de agua de una disolución molar. Si no se acuerdan, nos regresamos a él. Y es exactamente este ejercicio. En este ejercicio, para cualquier disolución de agua, eh, acuosa, perdón, con un soluto cuya concentración es molar, la fracción molar de agua va a ser siempre 0.982. Siempre va a ser 0.982 Entonces ahora regresamos al ejercicio que estábamos resolviendo Que es este Y por eso es que aquí yo coloco 0.982 Siendo esto la fracción molar de agua En una mezcla que está compuesta por un soluto A cuya concentración es un molar Y si es un molar, sí, aquí me lo está dando el ejercicio Si el ejercicio es un molar, ahí está la concentración o la fracción molar de agua siempre va a ser 0,982. Entonces el cambio en la presión va a ser básicamente muy pequeño. 0,12. Realmente se disminuye 0,02. ¿Está claro esto hasta ahí? Sí, está claro. Se ve bien. Bueno, entonces continuamos. Aumento en el punto de audición. Y aquí quiero hacer un experimento. Si alguno de ustedes tiene a su mamá por ahí cerca, o a su abuelita, que, que cocinen, le van a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué a la sopa, o cuando están haciendo sopa, la sal se le echan al final? Mientras eh, pensamos eso, vamos a, a ver entonces eh, aumento en el punto de ebullición. En las disoluciones, eh, la temperatura de ebullición de una disolución se ve siempre mayor que la temperatura de ebullición si tuviéramos una solamente solvente en nuestro caso estamos hablando de mezclas que son eh, acuosas, mezclas binarias acuosas el soluto y agua el agua ustedes saben, ustedes recuerdan que ebuye a 100 grados centígrados a 100 grados centígrados hay un equilibrio dinámico o termodinámico como ustedes lo quieran llamar entre la fase acuosa aquí están moléculas de agua que empiezan a escaparse de la fase acuosa y también moléculas que están por allí empiezan a pasar a la fase líquida Entonces, moléculas de agua que están por ahí... empiezan a pasar a fase líquida mira que eh, dejamos esto a una temperatura de 100 grados centígrados más moléculas van a pasar de la fase líquida a la fase acuosa ¿sí? sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de intromisión de otras partículas simplemente la molécula de agua sale de aquí de la fase líquida y pasa a la fase vapor sin ningún inconveniente a 100 grados centígrados está ocurriendo ese equilibrio ahora, cuando yo le agrego sal, cloruro de sodio a la mezcla, ah, perdón, a la al agua pura, lo que va a pasar es que moléculas de cloruro de sodio se van a posar aquí en la superficie de la, del agua y de hecho en toda, se van a distribuir por, por toda la, la superficie de agua y van a evitar que moléculas de agua pasen de la fase sólida, de la fase líquida, perdón, a la fase gaseosa. Van a evitar eso, van a evitar que moléculas de agua pasen de aquí allá. Eso hace que, entonces que la temperatura a la cual esta disolución ebulle va a ser mayor que la temperatura a la cual estaba anteriormente la disolución. O la disolución en estado puro o el, el solvente en estado puro. Eso es lo que pasa cuando nosotros adicionamos eh, soluto a un disolvente que estaba puro. Entonces, por esa razón, si ustedes le preguntaron a, la, a quien cocina en su casa, eh, se le agrega sal a la sopa solamente al final. Porque si ustedes le agregan sal a la sopa al principio, la mezcla o la disolución se va a demorar más en ebullir. O sea, tiene que alcanzar una temperatura por encima de los 100 grados centígrados para que empiece a huir. Por eso, nuestras eh, mamás sabias le echan la, so la sal a la sopa al final. La ecuación para calcular eh, el cambio en la temperatura de ebullición va a ser igual a delta Tb donde Tb es la temperatura de ebullición, viene del inglés boiling, en cambio la temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de la disolución menos la temperatura a la cual ebuye el solvente en estado puro. Si aquí estuviéramos hablando del agua, aquí sería 100 grados centígrados y esto está relacionado directamente con la molalidad de la disolución y una constante de proporcionalidad que se denomina K sub B o constante de aumento de punto de ebullición, o constante de ebullición. Entonces, Sabrán ustedes que si esto tiene unidades de temperatura, de grados centígrados, M tiene unidades de mol sobre kilogramos, entonces la constante de ebullición tiene unidades de grados centígrados, sobre, de grados centígrados por kilogramos sobre mol. Vamos entonces a ver otro tipo de propiedad coligativa, y es el aumento, perdón, la disminución en el punto de congelamiento. Aquí ocurre un fenómeno bastante parecido a la, al escape de moléculas de la fase líquida a la fase gaseosa, pero acá estamos hablando del de estado puro, de, perdón, del estado sólido, que hay un equilibrio dinámico a 0 grados centígrados, un equilibrio dinámico de moléculas que pasan de fase líquida a fase sólida. Y hay ciertas moléculas que están pasando de fase sólida a fase líquida. ¿Sí? Si dejamos que esto alcance un equilibrio eh, termodinámico, en un tiempo vamos a tener que todas las moléculas pasan de estado eh, líquido a estado sólido. Ahí tenemos la solidificación. Pero cuando a la mezcla le agregamos eh, soluto, en este caso pues, las moléculas o las bolitas que ustedes ven de color ahí rosado, eh, esas moléculas van a impedir o van a funcionar como un impedimento para que las moléculas de agua pasen de estado sólido a perdón, de estado líquido, a estado sólido. Van a evitar ese, ese cambio de fase. Eso hace entonces que la temperatura de congelamiento de estas mezclas sea inferior a la temperatura de congelamiento del de agua en estado puro, si estamos hablando de disolución de acuosa. Entonces, en eh, ciudades donde cae nieve, eh, vamos a ver que en las calles se riega sal para crear, crear una mezcla cuya temperatura de congelamiento va a ser inferior. Entonces, si la temperatura alcanza, qué no sé yo, eh, 0 grados centígrados, si ustedes le echan sal al agua a 0 grados centígrados, esa agua o esa disolución que nosotros estamos creando no se va a congelar a cero, se va a congelar a menos de esa temperatura. Y eso hace entonces que las calles, que en las carreteras en donde cae nieve, el agua que caiga no se va a congelar a cero. Si no, se va a congelar a una temperatura inferior. Eh, Sabrán ustedes que una calle congelada con agua congelada, pues obviamente es bastante peligrosa. Entonces, por eso le agregan sal a las calles para disminuir la temperatura de congelamiento de la disolución de cloruro de sodio, sal, con el agua. Estos datos que ustedes ven aquí en la tabla son eh, constantes para diferentes disolventes. Entonces, el agua, aquí tenemos el agua, tiene una temperatura de fusión o temperatura de de congelamiento, freezing, de 0 grados centígrados. La constante de freezing del agua, caso F, en estas unidades, grados centígrados, kilogramos sobre mol, es 1.86. Tenemos entonces que para el agua, el punto de ebullición, boiling point, es 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Y la constante de ebullición del agua, caso B, es 0,512. Aquí hay otra sustancia, ácido acético, que también es un disolvente, benceno, que también es un disolvente, tetracloruro de carbono y cloroformo, todos ellos son disolventes eh, orgánicos, y tienen valores de temperaturas de eh, congelamiento o de fusión, y tienen valores de eh, constantes de fusión, temperaturas de ebullición, aquí es K sub B, perdón, K sub B minúscula, y T minúscula y las constantes de ebullición. Seguimos entonces con un ejercicio de aplicación. y Es básicamente que me están dando información que un disolvente, eh, una disolución, perdón, la preparan disolviendo 1.12 gramos de un compuesto X. Esto no se conoce, no sabemos de qué compuesto se trata. Un compuesto X agregan 1.2 gramos de ese compuesto en exactamente 20 gramos de benceno. Cuyo punto de ebullición en estado eh, puro es 80.1 grados, 80 grados centígrados. Cuando preparan esta disolución de esos 1.2 gramos de la sustancia X en los 20 gramos de benceno, esa mezcla o esa disolución ahora va a ebullir a 80.94 es decir, hubo un aumento de la temperatura de ebullición. Ya no ebulle a 80.1, sino que ebulle a 80.94. Me piden que calcule el peso molecular del compuesto SX, compuesto que, que agregaron, de los 1.2 gramos que agregaron. Entonces, si me están pidiendo eh, peso molecular, eso implica que yo tengo que calcular moles. Entonces, recuerden ustedes que las moles siempre van a ser igual a la masa, dividida entre el peso molecular. Entonces, aquí en el ejercicio me están pidiendo peso molecular, por ende yo debo calcular esto, y peso molecular va a ser igual entonces a la masa dividida entre las moles. Entonces, si el ejercicio no me da moles por ningún lado, tengo que calcularla, y además de eso no me está dando, eh, me está dando la masa del compuesto. Es 1.2 eso iría aquí. Lo único que tengo que calcular serían las moles. Tengo las diferencias de la temperatura de la disolución T sub b que es 80.94 y tengo la temperatura de benceno que es mi disolvente en estado puro es 80.1. El ejercicio me lo está dando en estado puro es 80.1. Entonces a partir de esos datos yo puedo calcular la molalidad que son moles de soluto entre kilogramos de disolvente, ¿sí? Entonces teniendo en cuenta que el K sub b de benceno es 2.53 ustedes no me creen, vamos a regresar un momento. Y vamos a ver cuánto es el K sub B de benceno. K sub B de benceno es 2.53. Sí, ahí está el 2.53. Ese es el valor que tengo que usar para la ecuación. El K sub B. Si esto fuera, el sería este valor. Entonces, sigamos. Y 2.53, como les comentaba, es el K sub B. Esto está aquí es uh, K sub B del benceno Y yo puedo calcular la molalidad. La molalidad entonces va a ser igual a la temperatura de la disolución, a la cual huye la disolución, que es 80.94, menos la temperatura a la cual huye el puro, que es 80.1, entre K sub B, y eso me da igual a 0.332 moles sobre kilogramos. Recuerden que estas son unidades de molalidad. Ahora, ¿qué hago con este valor? Tengo... La molalidad y además de eso yo tengo el disolvente. Sé cuánto disolvente le echaron. Y es 20 gramos. Sí, pero estos 20 gramos yo tengo que pasarlos a kilogramos para poder calcular las moles. Moles de la ecuación de molalidad va a ser igual a la molalidad por el disolvente expresado en kilogramos. 20 gramos expresado en kilogramos son 0,02 kilogramos. Lo que está acá. Y este es el valor que yo obtuve de la molalidad de la expresión anterior. Al hacer esta operación matemática me da 6.64 por 10 a la menos 3. Estas serían las moles de la sustancia desconocida. Y por acá tengo los gramos de la sustancia desconocida. Entonces, como yo sé que peso molecular es igual a la masa de la sustancia desconocida entre las moles de la sustancia desconocida, puedo calcular fácilmente el peso molecular. Es 1.80.7 gramos por mol. Entonces, esa sustancia desconocida es... 180.7 gramos por mol, probablemente es eh, glucosa. Sigamos con otro ejercicio de aplicación. Este tiene que ver con K sub F, o constante de congelamiento, (freezing). Y en este ejercicio me hablan de la benzogenona, un compuesto orgánico, y me dicen que tiene un punto de fusión o punto de congelamiento de 49 grados centígrados. Así que a 49, la benzofenona pasa de estado líquido a estado sólido. Y hay una disolución que es 0,45 molar de urea que disolvieron en benzofenona. Eh, y esa disolución ahora se congela a 44.59 grados centígrados. Y me están diciendo que calcule la constante de punto de fusión o de punto de congelamiento K sub F el disolvente benzophenona. Entonces, de la ecuación de, que nosotros habíamos visto anterior, delta TF es igual a la molalidad por K sub F. De aquí voy a despejar K sub F. K sub F es igual a la delta TF entre la molalidad. Delta TF es la temperatura de congelamiento del compuesto en estado puro menos la temperatura de congelamiento de la disolución sobre la molalidad. El compuesto en estado puro, la benzopreno en estado puro, se congela a 49. Aquí Está 49. La disolución 0,45 molar se congela a 44.59. Hay un descenso en la temperatura de congelamiento, 44.59, y la molalidad 0,45 molar está acá abajo. Las unidades son moles sobre kilogramos y esto al realizar la operación me da que el caso F de la benzopreno es 9.8 grados centígrados sobre perdón, por kilogramos sobre mol. Aquí quiero hacer una notación, y es que la, hay una, dos diferencias entre las dos expresiones. Recuerden que delta Tb, el cambio en la temperatura de ebullición, es temperatura de la disolución menos temperatura de ebullición del compuesto en estado puro. Noten disolución menos compuesto en estado puro. Ahora, en la disminución en el punto de congelamiento tenemos al revés tenemos temperatura del compuesto en de estado puro de fusión menos temperatura de fusión de la disolución si tengan pendiente esta diferencia cuando estamos hablando de disminución en el punto de congelamiento va congelamiento del solvente en de estado puro menos congelamiento de la disolución y cuando estamos hablando de aumento en el punto de ebullición va Temperatura de ebullición del compuesto o la disolución menos temperatura de ebullición del compuesto o de la disolvente en estado puro. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esas dos salvedades. Ahora vamos a ver lo que es presión osmótica. Y presión osmótica básicamente se define como eh, la presión necesaria para detener el flujo de disolvente a través de membranas. Cuando hablo de membranas, estoy hablando de membranas semipermeables, es decir, membranas que permiten el paso solamente de solvente, no de soluto. Y esta presión osmótica es proporcional a la concentración molar y R y T, que son las constantes de los gases y la temperatura. Veamos qué ocurre o cuál es el fenómeno de la presión osmótica. Y básicamente tenemos aquí dos tubos en U. Que contienen agua en estado puro. Aquí en la fase 1 del tubo en U. Tenemos agua en estado puro. Eh, y esto que ustedes ven aquí abajo del tubo en U. Es una membrana semipermeable. Esta membrana permite el flujo, el paso de agua de un lado para otro. Sin ningún problema. Está permitiendo el agua de un lado para otro. Ahora en el evento 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregarle eh, glucosa a la parte izquierda del tubo. Al agregarle glucosa a la parte izquierda del tubo, aquí es, van a empezar a aparecer moléculas de glucosa. ¿sí? Van a aparecer moléculas de glucosa y para mantener la, la concentración, moléculas de agua que estaban originalmente en esta parte de la membrana van a empezar a pasar para este lado de la membrana y a interaccionar con glucosa. Y van a quedar complejos de agua glucosa de este lado de la, del tubo, haciendo que disminuya la altura del tubo en la derecha. Si se dan cuenta, eso ha ocurrido en el evento 3. En el evento 3, cuando ya se alcanzó un equilibrio homoestático, hay una disminución, si aquí podemos pasar, trazar una línea, hay una disminución de la altura del agua. Esta altura que está aquí agua, lo podemos relacionar con presión, y esto va a ser igual entonces a la presión osmótica. Pi, o pi producto de pi, pi mayúscula, y va a ser igual al número de moles sobre volumen por R por T. Y ahora, si N sobre B, o moles sobre volumen, es concentración molar, entonces, polar, perdón, entonces la presión osmótica va a ser igual a la concentración en molar por R por T. Hay una variante y es que yo aquí puedo reemplazar mole, que es igual a la masa, sobre el peso molecular. Si yo reemplazo masa por peso molecular aquí, voy a tener arriba masa sobre volumen y eso es densidad, y abajo me queda peso molecular por Rt. Esto es una variante de la ecuación se, se llama ecuación de Van Hoff para calcular presión osmótica. Listo, entonces estamos con presión osmótica y ahí definimos que la ecuación es esa y se define también que la presión es eh, la diferencia de presión necesaria para detener ese flujo de agua. Y vamos a ver una aplicación de presión osmótica en lo que es homoestasis o presión osmótica de las células. Eh, cuando tenemos un ambiente celular, ustedes saben que las células tienen membranas, las membranas de las células se pueden considerar como eh, membranas semipermeables. Eh, se pueden considerar como se membranas semipermeables de las células, y cuando tenemos un ambiente hipertónico, eh, es decir, que por fuera hay eh, menos solvente, o disolvente que al interior de la célula, moléculas de agua van a escapar de la célula, haciendo que la célula se coloque plasmolizada. Va a disminuir su volumen. La célula va a disminuir el volumen porque está dejando escapar agua hacia afuera. Lo ideal es que nosotros tengamos un equilibrio isotónico de agua en nuestro cuerpo, por eso es que nos he recomendado beber abundante agua diariamente para mantener eh, una célula con una contextura o con unos eh, equilibrios de agua eh, de manera igual, la misma cantidad que está entrando, o sea, la misma cantidad que está saliendo, de esa manera tenemos un sistema isotónico. Pero ahora vamos al, eh, al otro evento, el, el evento en donde hay hipotonía, donde hay más agua en el exterior que al interior de la célula, eso hace que pasen más moléculas de agua al interior de la célula, porque la membrana es, la pared celular es una membrana semipermeable, haciendo que la célula se hinche, generando hipotonía. Este fenómeno de hinchamiento de las células lo utilizan las plantas, eh, dándole una rigidez a las células, por eso ustedes ven que las las plantas tienen corteza y tienen tallo que es duro. En ese tallo tienen abundantes células que, son, que pueden adquirir características de hipotonía. Dado que en la vacuola es donde se almacena agua, pues es que las plantas necesitan agua para crecer y para ser fuertes. Eso hace que la pared celular de las cortezas y de los tallos de las hojas sean duros. Dado que tiene, hay más agua, lo que hace que la estructura celular sea más rígida. Vamos a seguir con un ejercicio de aplicación de presión de vapor. Parece que no está cambiando. Sí, listo. Y la presión de vapor se utiliza, entre otras cosas, para determinar la pesos moleculares. Esta es una de las aplicaciones que ustedes van a ver más mayormente cuando se emplea presión de vapor. Eh, este ejercicio dice, dice así, dice que la hemoglobina es una molécula de gran tamaño que transporta oxígeno en el plasma sanguíneo humano. Esta información no me dice mucho, lo único que me dice es que es de gran tamaño, por ende yo esperaría que el peso molecular sea grande, sea alto. Entonces, dentro de lo enunciado ya me está dando pistas sobre lo que yo voy a obtener con, a resolver este ejercicio. Me dice que una disolución acuosa... Obviamente, es hemoglobina disuelta en agua, contiene 0,263 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de disolución. ¿Sí? Y me dice que la presión osmótica es 7.51 tor a 25 grados centígrados. Y me está preguntando por la masa molar o el peso molecular de la hemoglobina. La respuesta es aproximadamente 65 kilo alto o 65 mil algo gramos sobre mol. Entonces, para solucionar este ejercicio yo aplico la ecuación de van't que es, m, perdón, es pi igual a m por RT, donde m es la molaridad, y ahí voy a calcular la molaridad, que es igual a la presión de vapor, aquí está 7.51 tor, pero esto lo pasamos a atmósferas, porque voy a usar la constante de los gases R, la voy a usar en atmósferas. Entonces, por ende, tengo que pasar este 7.51 tor, atmósferas eso se pasa de la siguiente manera tomo 7,51 tor y por equivalencia yo sé que un 760 tor equivalen a una atmósfera al hacer esta división 7,51 entre 760 me da 9.88 por 10 a la menos 3 atmósferas esto que está aquí es equivalente a esto que está aquí. He pasado de Tor a atmósfera. 25 grados centígrados en Kelvin. Igual a esto que está acá abajo. Que es 298.16. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo calcular la concentración en molar. 4.042 por 10 a la menos 3. A menos 4. Kelvin. Listo. Entonces de esta manera yo tengo ya la concentración molar es esto que está acá, y por un lado el ejercicio me está hablando de un volumen de la disolución, que son 10 mililitros. Si yo tengo concentración en molar y volumen, obviamente pasado a litros, puedo calcular las moles fácilmente. Por esa razón yo calculo las moles multiplicando por la concentración en molar por el volumen expresado en litros. La concentración en molar es este valor que yo acabé de calcular acá. Esta concentración en molar y el volumen que el ejercicio también me lo está dando 10 mililitros, yo lo paso a litros, es decir, 10 mililitros por mil mililitros, que valen un litro, aquí se cancela mililitros con mililitros, y esto me da exactamente 1 por 10 a la menos 2, o 0,01 litros. Y es este valor que está acá. Entonces, al multiplicar la concentración en molar por el volumen en litros, voy a obtener las moles de hemoglobina y las moles de hemoglobina son 4.042 por 10 a menos 6 moles. de Hemoglobina. Ahora, con este valor, moles, y el peso o la masa de hemoglobina que el ejercicio me estaba dando al principio, yo puedo calcular el peso molecular. El peso molecular va a ser igual a la masa, esta que está acá, el ejercicio me la está dando, dividido entre las moles que les acabé de calcular acá. Entonces, el peso, mole la peso molecular va a ser igual a 0.263, que es la masa, entre 4.042 por 10 a la menos 6 moles. Y eso me da alrededor de 65.071.7 gramos por mol. O exactamente, si esto lo pasamos a Dalton. 65.071.7 Dalton. Y si esto lo pasamos a kilo Dalton, me da 65 kilo Dalton. Que es la respuesta del exceso de eh, gramos por mol es equivalente a un Dalton en bioquímica. Cuando vean ustedes bioquímica, la expresión molecular de las proteínas se va a expresar siempre en Dalton y un gramo por mol es un Dalton. Entonces, 1000 dalton es igual a esto que está acá. Entonces, 65 kilodalton. Entonces, sigamos con una desviación de... Todo esto, todo esto que nosotros estábamos hablando hasta ahora, era considerando que las disoluciones eran ideales. Es decir, que no hay ningún tipo de interacción del soluto con un solvente, simplemente que se disuelve. Es decir, que no está formando esferas de hidratación, no está, no está interactuando de ninguna manera eh, constructiva o destructiva en la disolución. Simplemente un soluto que se disocia, se disuelve, perdón, y no, no interfiere con el solvente. Ahora, esto no siempre ocurre en la naturaleza muy pocas veces ocurre. Las disoluciones, por lo general, se consideran como disoluciones electrolíticas. Estamos hablando de sales iónicas. En estas, el soluto se disuelve de forma total o parcial en disolución, formando iones. Y estas interacciones, iones con el disolvente, van a afectar los valores de las propiedades coligativas que acabamos de ver ahorita. ¿Cómo lo afectan? Bueno, el señor Hoff definió... Y como el factor de Van Gogh, y y este me está hablando de qué tan, qué tan desviado o qué tan afectada está la relación de la propiedad coligativa con lo que ocurre de manera real. Entonces aquí tenemos que Y se define como la relación de valor de la propiedad coligativa observada, que nosotros determinamos de manera experimental observada en el laboratorio, midiendo eh, constantemente sobre la propiedad coligativa calculada basándonos de que es una disolución ideal y que el soluto no se va a disociar entonces i de van't Hoff es igual a la propiedad experimental esto que está aquí es experimental y esto que está acá abajo es lo que nosotros calculamos entonces para una disolución ideal i va a ser igual a 1, dado que lo experimental y lo calculado va a ser exactamente lo mismo. Entonces, estamos hablando de una disolución ideal que no se disocia, que no es volátil, y va a ser igual a 1. Entonces, en la, en la idealidad, nosotros vamos a querer que I sea igual a 1. Ahora, aquí hay ciertos valores eh, de concentración, de disoluciones, y estos son los valores de I de Van hoff Sí, el I de Van Hoff para una disolución de cloruro de sodio en una concentración 0,01 molar es 1.97. Esto quiere decir, eh, I de Van Hoff va a ser igual a lo que nosotros observamos de manera experimental sobre lo que nosotros calculamos de manera teórica. Esta relación me está dando alrededor de 2, más o menos 2. Ustedes se dan cuenta aquí, 1.97 más o menos 2. ¿sí? ¿Por qué 2? ¿Y de dónde viene ese 2? Entonces nosotros vamos a ver que en disolución el cloruro de sodio. El NaCl. perdón, NaCl. Disolución acuosa. Se va a disociar en iones sodio. Más iones cloro. Cloro menos. Entonces un mol de, de, de esto va a producir un mol de esto más un mol de esto. Va a producir exactamente dos moles de iones que van a interactuar con eh, las moléculas de agua. Este 2 que está aquí es prácticamente lo que me explica que el i de Vanhoff se da igual a 1.97, casi 2. Entonces no es igual a 2, sino que es casi 2. Porque el cloruro de sodio, ah, en una disolución electrolítica que se disocia totalmente, no se disocia en un 100% en agua hay una pequeña parte de cloruro de sodio, un 3%, que se queda en creo que un 6% que se queda como NaCl, que no se disocia en Na o en Cl-. Entonces, miremos aquí estos valores de Van Hoff. Me están hablando básicamente de cuántos iones en disolución voy a encontrar. El cloruro, el sulfato de magnesio, MgSO4. Se va a disociar parecido al cloruro de sodio, un ion magnesio 2 más, más un ion sulfato 2 menos. Aquí vemos que el sulfato de potasio eh, en disolución vamos a encontrarlo como un ion sulfato SO4 menos y dos iones potasio. Entonces eso me da un conteo total de 1, 2 y 3 iones en disolución que. Generalmente, casi, casi 2.84. Y acá tenemos un... Eh, este 3 va aquí como subíndice. Y aquí tenemos el ferrocianuro de potasio. El ferrocianuro de potasio, esta estructura que está aquí, permanece unida siempre en disolución. Y vamos a tener entonces tres moléculas, o tres guiones, perdón, de K3, de K más, perdón. Más un guión de Fe, de cianuro, de hierro que tiene carga 3 negativa al sumar las cargas esta molécula está neutra, me tiene que dar igual a 0 ¿sí? de esta manera yo puedo determinar cuántos iones se están disociando en la disolución ¿sí? y dependiendo de la concentración hay diferentes valores de I de Van Hoff. por lo general los ejercicios me piden me dan el valor experimental y me dan los datos para calcular el valor teórico y me piden que, que hable algo sobre el I de van Yo Lo que tengo que hacer es una división al final. Eso es lo que por lo generalmente se hace cuando estamos hablando del factor de Vanhoff. Ok, entonces van eh, haciendo las 12. ¿Alguno tiene alguna duda hasta el momento? La ley de Raúl, la Ley de Raúl era esta la expresión es parcial. Listo, aquí expliquemos un poco nuevamente sobre lo que es la Ley de Raúl. Y básicamente, eh, Raúl lo que se dio cuenta era esto. Lo que nosotros sacamos acá al final son apreciaciones que salen después. Eh, Raúl lo que se dio cuenta es que la presión de una mezcla es, va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Presión de A más presión de B. Eso fue lo que se dio cuenta Raúl. Y eso fue lo que puso que la presión de A de una eh, tenemos una mezcla binaria, la presión total va a ser igual a la suma de la presión parcial de A más la presión de B. Si nosotros estamos hablando de gases, o sea, si esto lo llevamos al mundo de los gases. Si aquí yo tengo un gas rojo. Le aquí que el rojo es A. Y acá tengo otro gas azul. que lo denominamos B, la presión de que está ejerciendo el gas A va a ser igual a la presión que ejerce el gas A sobre las paredes del recipiente que está conteniéndolo, va a ser igual a la presión del gas A, sin ningún problema. De igual manera, la presión del gas B es considerada o la podemos considerar como la presión que está ejerciendo el gas B sobre las paredes del recipiente. ¿sí? Sobre estas paredes. Y esta va a ser igual a la presión de B. Ahora la presión de A. Si nosotros sumamos la presión de A más la presión de B. Eso me va a dar igual. Si yo coloco un manómetro aquí. Me va a dar igual a la presión total del sistema. Por eso entonces que la presión total del sistema va a ser igual a la suma de las presiones de A más las presiones de B. Eso fue lo que definió Raúl. Momento de que definió su ley. Se denomina ley de Raúl o ley de las presiones parciales. Después, eh, a través de cálculos, se dieron cuenta que la presión parcial de cualquier líquido o de cualquier gas I va a ser igual a la fracción molar de ese gas I o ese líquido I por la presión de ese gas I. En estado puro. Y si la presión total es la suma de presiones parciales, entonces, obviamente, aquí tenemos que sumatoria de PI. Ahora, la relación que existe entre la fracción molar es... O, o la fracción molar es un tipo de unidad de concentración que no solo me involucra... Que me involucra a todas las moléculas que, que están allí. A todas las moles. Me involucra tanto a las moles de I como a las moles totales. Que es igual a las moles de A más las moles de B, si estamos hablando de que esto es el gas A, por ejemplo. ¿Sí? Eso me, me lo implica la fracción molar, que me involucra todas las moles que hay presentes. Por eso que yo puedo hacer la relación de una fracción molar con la otra. Ahora, en este punto de la gráfica, aquí en la parte izquierda de la gráfica, aquí empezando, tengo que la fracción molar de A vale 1 y la fracción molar de B vale 0. Quiere decir que en este punto, al iniciar, si me estoy moviendo de izquierda a derecha, al iniciar no tengo B, B no, no existe B, no existe gas B o el líquido B volátil en mi mezcla, no existe. ¿Sí? Entonces, la presión parcial de mi muestra, de, de, la, de la disolución aquí al principio, aquí en este punto P total, o P, es igual a P sub A en este punto. Porque no existe B. Yo sumar la presión de B, aquí no, no sería B, porque aquí B es cero, porque la fracción molar es cero. ¿sí? Aquí no existe B. Ahora, en este otro punto de la gráfica, al final, tengo que la fracción molar de A vale cero. Es decir, que aquí no hay A presente. Y que en este punto, la presión de la disolución, o la presión total, va a ser igual a la presión de A más la presión de B. Pero como no existe A, A es cero. Esto me da cero, entonces aquí la presión total vale simplemente P sub B, que es este dato que ustedes ven aquí. Aquí esto es P sub B, y esto que está acá es P sub A. Este es P sub A, este es P sub B. Ahora, a medida que yo empiezo a disminuir la concentración de A, y aumentar la concentración de B, se empiezan a ver relaciones de que empieza a aparecer presión parcial de B, empieza a desaparecer la presión de A, ¿sí? empieza a desaparecer y empieza a aumentar la presión de B hasta ahí y esto siempre se va a conservar que la presión total va a ser igual a la presión de A más la presión de B lo que yo les comentaba de, de desviaciones positivas o negativas es cuando existen eh, interacciones del soluto con el disolvente haciendo que el disolvente no se convierta en fase gaseosa tan rápido, lo que hace esto aumentar la presión Aumentar el valor de presión al cual el soluto, el solvente se convierte en vapor. Y ahora cuando existen desviaciones negativas, es decir, cuando el disolvente y el soluto se repelen, eso va a ser, le va a facilitar la vida al solvente para convertirse en, en gas. Por eso la ecuación o la gráfica se va a ver disminuida de manera negativa. Eso es lo que ocurre en las desviaciones de la ley de Raúl. Nosotros acá en la gráfica, perdón, en la en la presión de vapor, nosotros asumimos que el, sol, que el soluto no se va, no se no pasa de estado líquido a estado gaseoso. El soluto no pasa, no pasa para allá. Quiere decir que la presión del soluto, la presión de vapor del soluto es igual a cero. Es decir que la presión de B es igual a cero. Por eso es que aquí yo la coloqué en rojo y la presión de B es cero. Si la presión de B es cero, obviamente toda esta parte de la expresión se hace cero. Y me queda que la presión total va a ser igual solamente a la fracción molar de A, que aquí va metido también la fracción molar de B, dado que B más A, más a es igual a 1. ¿sí? La fracción molar de A por la presión parcial de A en estado puro, dado que el solvente, si es agua, si tiene presión de vapor. El agua sí pasa fácilmente, bueno, no tan fácil, pero sí pasa de estado líquido a estado gaseoso, hay un equilibrio allí. En este caso nosotros estamos asumiendo que B no tiene ningún equilibrio con el, o no le interesa pasar a la fase gaseosa, por ende la presión de vapor es cero. Al hacer esto, o eliminar esta parte de la expresión, me queda simplemente que la presión total de A es igual a la fracción molar, la presión total de la disolución va a ser igual a la fracción molar de A por la presión parcial de A en estado puro, por la presión de A en estado puro. Pero como A, eh, la fracción molar de A es 1 menos xB, aquí yo puedo eh, aplicar propiedad distributiva y obtengo que la presión total es igual a la presión de A en estado puro menos la fracción molar de B por la presión de A en estado puro. Eso es en caso de la ley de Raúl. En los ejercicios, si, nosotros, si nos dicen que el soluto no es volátil, yo puedo aplicar directamente, bien sea, si me dicen que el soluto no es volátil, con un ejercicio de ley de Raúl, o, perdón, de presión de vapor me dice que el soluto no es volátil, yo de una vez asumo esta parte de la expresión. Si no me lo dicen, o si me dicen que un, un soluto que tiene presión de vapor yo debo emplear esta fórmula que está acá ¿sí? la que está arriba si me dicen que es un soluto no volátil así, explícitamente me diga que es no volátil yo asumo esta parte de la ecuación si me dicen que el soluto tiene una presión igual a 0, algo yo debo utilizar esta otra presión que está acá arriba Bueno, recuerden que presión, bueno, presión osmótica se utiliza muy comúnmente para cálculos de eh, pesos moleculares, masas moleculares. El eh, factor de Van Hoff me habla de la, qué tan disociado, qué tan disociable una sustancia en disolución. Eh, ¿Qué otra cosa puedo hablarles por aquí? Bueno, recordarles por aquí que esto eh, cuando una célula es turgente quiere decir que está en hipotonía que hay más agua fuera que adentro cuando una célula está plasmolizada quiere decir que está deshidratado que hay menos agua afuera por eso las células se van a poner flácidas esto pasa cuando eh, las flores se marchitan por eso es que hay que colocar las flores en agua y por eso es que hay que regar las matas porque hay que mantener una isotonía y por eso es que hay que tomar agua también ¿Qué otra cosa les puedo comentar por acá? Eso de es que cuando tengan tiempo, pregúntenle a quien cocina en su casa que si la sal se la echa a la sopa antes o después de que el agua hierva. Es una encuesta también que estoy haciendo. Eh, ¿Qué más? Ejercicios de aplicación. Bueno, entonces para mañana les tengo un, clase, un tipo de ejercicio taller o pre que yo, yo le llamé así. Les muestro acá qué es lo que tengo. Tengo la grabación aquí.